Y me dice, a tu hija debe ser eh, tu compañerita, la luz de tus ojos, que no sé qué. Y yo le digo, claro, como toda mamá, igual tú debes sentir lo mismo por tus hijos. Y me dice, no, no tengo hijos, es que por eso estaba en la cárcel, por eh, trata y tráfico de niños. Me quería morir. yo Y, a, y antes de eso, ya en el... por la última pen, penúltima parada, yo ya estaba sintiéndome como... A, como que estuviese todo el cuerpo adormecido. Se empezó a viralizar un mensaje, un audio, en sentido de que a una, una persona que estaba acompañada aparentemente por su hija... ...habría sido víctima de algún tipo de, de amedrentamiento e intimidación por parte de dos personas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó que las cámaras de vigilancia de la línea verde del teleférico... ...confirman la descripción de la fisonomía de dos presuntos tratantes de personas... ...cuya supuesta víctima fue una mujer junto a su hijo. La supuesta víctima de amedrentamiento fue quien grabó este audio y al lado él, él se sienta como el frente mío, y al otro lado se, se sienta la, la, eh, una señora que era de pollera, que estaba justo al lado de la Natalia y al lado mío, y tenía un, como unas cosas de oro en, en, en, en los dientes, y tenía como un mandil de flores, y estaba con una bolsa. Sí, evidentemente concuerdan, eh, el caso sí ha sido reportado en la empresa Mi Teleférico. sin embargo eh, no se tiene mayor información por lo que convocamos a esta parte para que nos pueda informar, dar mayores datos y obviamente con las, las seguridades que así corresponden. La policía pide a la víctima que describe este hecho ocurrido dentro de una cabina de transporte por cable, denuncie este hecho ante la fuerza anticrimen para que puedan ejecutarse las investigaciones correspondientes. Sin embargo, estamos trabajando de manera directa con mi teleférico, quienes nos han proporcionado las imágenes para que nuestros investigadores puedan realizar la verificación. Sin embargo, como entenderán, el que nos puedan proporcionar de manera digital responde a un requerimiento fiscal. En el audio, la víctima junto a su hija relata que un hombre y una mujer intentaron agarrar confianza. La menor reveló su nombre completo a estos desconocidos, que más adelante refirieron haber sido tratantes de personas y que estuvieron recluidos en la cárcel por este delito. La mujer junto a su hija, al llegar a la última parada de la línea verde, decidió huir del lugar lo antes posible para estar bajo el resguardo. El día de hoy se logra verificar las cámaras y lamentablemente al no tener una denuncia formal sobre el hecho ocurrido, no podríamos realizar un requerimiento formal de las imágenes. Sin embargo, lo que nosotros convocamos es que la persona que ha sido víctima de esta intimidación pueda personarse a la FELCC, principalmente, a objeto de proporcionar mayor información, obviamente con todos los resguardos correspondientes, para que nosotros podamos iniciar una investig investigación.